Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos al nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre Meta, el ex Facebook, el cual fue penalizado brutalmente por sus inversores la semana pasada luego de reportar sus balances, el cual lo llevó a una caída del 26% y borraron 251 mil millones de capitalización bursátil. Vamos a analizar si conviene o no comprar esta acción, así que acompañanos. vamos a la intro y arrancamos. Los inversores se vieron sorprendidos por el crecimiento débil de los DAO, que es el Daily Active User o usuarios diarios activos. Adicionalmente, Meta dio una previsión de ventas decepcionante para el primer trimestre del 2022. Por otro lado, sabemos que la gran mayoría de los ingresos de Meta provienen de la publicidad, por lo que se ha visto gravemente afectado por los cambios de privacidad de Apple. Por si no estaban al tanto, La Manzanita está implementando una nueva política de privacidad en sus dispositivos iPhone, que le impide a aplicaciones como Facebook e Instagram rastrear la actividad del usuario cuando éste deja de usar las apps. Hasta ahora, Facebook podía seguir tus movimientos incluso cuando usabas otras aplicaciones en tu dispositivo Apple. Estos cambios podrían tener en 2022 un impacto negativo de hasta 10 mil millones para Meta una menor capacidad de rastreo se reduce en menos información para los algoritmos publicitarios de la empresa, que a su vez lleva a menos inversión de compañías buscando publicitar sus bienes y servicios en estas plataformas. Por otro lado, el CEO Mark Zuckerberg también ha reconocido que Meta se enfrenta a una seria competencia por el tiempo y la atención de los usuarios, gracias a la llegada de redes como TikTok o el videojuego Roblox. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿es el momento adecuado para comprar esta acción? Esta caída actual nos lleva al segundo punto importante, su valoración. Warren Buffett dice que las grandes empresas solo están a precios accesibles cuando hay crisis o cuando tienen problemas transitorios. Una gran parte de su fortuna la hizo a partir de compras muy oportunas de empresas como Coca-Cola y Apple. Por ejemplo, adquirió acciones cuando Coca-Cola intentó introducir al mercado un producto fallido. Las acciones cayeron, pero Buffett sabía que esto no era un problema real. Coca-Cola aprendió de su error Volvió al producto tradicional y las ventas se recuperaron. Algo similar ocurrió en Apple. Sus accionistas pensaban que la demanda del iPhone estaba en problemas, pero hoy sabemos que no era así. Google es otro ejemplo que vio una fuerte caída en su cotización cuando las personas empezaron a utilizar teléfonos móviles y se pensó que las búsquedas y los ingresos publicitarios caerían. No haber comprado Google es uno de los errores que Buffett más lamenta. Meta es uno de los líderes de su segmento y seguirá creciendo hasta que se demuestre lo contrario. Con esta caída reciente, su valoración por venta a futuro quedó en menos de cinco veces lo que la sitúa al nivel de los valores alcanzados en el peor momento de la pandemia. Para que tengas una referencia, McDonald's está valorada a 7,87 veces sus ventas futuras. Microsoft lo hace a más de 10 veces. Es decir, cuando compras acciones de Meta, estás comprando las ganancias futuras de la compañía a precio de descuento. Tampoco podemos olvidar la recompra de acciones que hace Meta, ya que es una empresa que trata muy bien a sus accionistas. En el último año la empresa quintuplicó el monto dedicado a recomprar acciones del año previo. Recuerda que al recomprar acciones una compañía disminuye la oferta de las mismas y aporta a incrementar el precio de esas acciones existentes en las carteras de sus accionistas. Es por todo esto que aunque las ventas no crezcan al ritmo impresionante que lo venían haciendo, los beneficios por acción siguen teniendo muy buenas perspectivas. Es verdad que Meta aún debe convencer a los accionistas de que su apuesta por el metaverso dará sus frutos. Además, a pesar del cambio de marca, de momento sigue siendo una empresa principalmente apoyada en la publicidad. Sin embargo, estas oportunidades no se presentan todos los días. Todos los inversores alguna vez se equivocan, hasta los mejores. Lo bueno es que muchos de ellos comparten sus experiencias y nosotros, estando prevenidos, podemos evitar cometer los mismos errores. Tal vez lo que está experimentando Meta ahora sea lo mismo que ya le pasó en enero de 2019, o a Apple cuando cayó un 44% en 2014. O a Google cuando en, en el 2018 cayó un 23%. Lo que ocurrió después ya todos lo sabemos. Si el juego es comprar barato y vender caro, ¿qué estás esperando para comprar barato? Bueno gente, muchas gracias por ver el video y que tengan muy buenas inversiones. Y acuérdense... Esto es solamente informativo, fíjense bien, analícenlo, cada quien es dueño de hacer con su dinero lo que quiera, así que analícenlo bien, pero como verán está a precio de descuento, todos sabemos quién es Mark Zuckerberg y quién es Facebook, que ahora se llama Meta, así que... Lo más probable es que a futuro esta compañía reviente. Más que están invirtiendo muchísimo en el metaverso, que es el futuro que se viene. Lo que es realidad virtual es lo que se viene y va a pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, con Tesla. Tesla tuvo mucha, muchísima baja porque nadie invertía en autos eléctricos, era impensable que haya autos eléctricos. Y hoy en día es una de las empresas con más capital y una de las empresas más grandes, donde los accionistas que arrancaron a invertir cuando no valía nada, hoy en día son multimillonarios. Así que bueno, gracias por el video gente, y nos vemos en el próximo. Adiós. Gente, esto ha sido...